OK, mis chicas nuevas, bienvenidas. Espero de que estén teniendo una super venta. Esta es la manera en que van a comenzar a hacer sus pedidos en línea utilizando su celular. Eh, van a entrar aquí donde dice entrar. Van ustedes a ver esta ventana que les aparece. Se puede cerrar por esta X o por esta eh, opción donde dice cerrar. Una vez que ustedes lo hacen, van a hacerle clic en esta parte de aquí. Recuerden que esta es la pantalla de un celular. Para que más o menos ustedes se ubiquen. Luego van a hacerle clic donde dice compra. Luego seleccionan tienda. Y una vez que seleccionaron tienda. Ustedes van a poder hacer su orden de dos maneras. La primera es de que van a escribir ustedes lo que es el código del producto en esta parte de acá. Eh, vamos a poner un ejemplo eh, de, de, de un código. Es el 43179. Esto es el perfume Embleme, ustedes cuando lo ven así, eh, le dan clic aquí en el carrito, luego le dan clic aquí donde dice agregar al carrito. Entonces vamos a suponer que usted tiene más eh, artículos que agregar, vamos a hacerle clic en esta X otra vez, van a poner el código de cualquier producto que tal vez hayan ustedes tenido alguna orden, vamos a poner este código que es el 200407. Entonces, para ver qué es, ustedes van a, a, a cerrar lo que es el tablero de, de números para que lo puedan ver. Aquí está y te dan clic aquí donde dice el carrito. Vamos a configurar el set. Configurar quiere decir que usted va a elegir eh, cuál es el desodorante que va a querer. Entonces, acá vamos a hacerle clic aquí, ¿verdad? Y luego vamos a agregarlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero? Quiero la cosmetiquera. Y le damos clic a la cometiquera ¿Verdad? Entonces acá ustedes ven que va a venir la cosmetiquera. Si ustedes no la eligen no se los van a incluir. Así que mucho ojo con eso. Luego le dan clic aquí donde dice agregar. Pero suponga que esos son todos los códigos que tiene que agregar. Entonces vamos a cerrar esta, esta opción. Y luego vamos a ver eh, el resto de los productos. Vamos a ver que si usted quiere este producto. Le damos clic aquí. Vamos a configurarlo. Eh, configurar quiere decir asegurarse que todo venga pero aquí dice que no está disponible así que vamos a cerrar esta opción porque no está disponible ¿okay? entonces vamos a continuar comprando y vamos a hacerle clic aquí okay, entonces acá vamos a, a seguir eh, navegando por la página suponga que usted quiera este set de, de, de cremas usted solamente le hace clic aquí en el set de cremas lo agregamos al carrito y ya está listo, entonces vamos a seguir, digamos que usted quiere libros, vamos a ordenar un paquetito de, de libros eh, en esta parte de acá. Aquí dice que son eh, 10 libros por 3 dólares, así que lo vamos a agregar aquí, pero no está disponible este libro, así que bueno, vamos a continuar. Vamos a suponer que usted quiere este muestrario de las fragancias, viene usted y lo agrega, le da clic aquí en el carrito, configuramos el set. Aquí dice que usted, si quiere el repuesto, pues vamos a poner un repuesto y lo agregamos. Entonces aquí, esto es lo que le va a llegar, un repuesto de fragancias más el muestrario. Lo agregamos al carrito y ahí está. Entonces, suponga que usted quiere eh, este set de perfume. Entonces aquí está. Y bueno, así es como ustedes van a ir haciendo su pedido. Ya les digo, hay dos maneras. Para ver cuánto llevo, vamos a hacerle clic en esta bolsita. Como están viendo acá, esta es la bolsita que tiene guardado todos los pedidos. Así que aquí tenemos todo lo que he ido guardando y vamos a, a ver el total de cuánto llevo venta pública. Llevo 620 dólares 20 pública, 310 a pagar y llevo 66 dólares de monto B. El monto B son las herramientas como libros, muestras y eso es, ¿verdad? Entonces acá, digamos que eso es todo lo que quiero, voy a hacerle clic aquí donde dice pagar. Si voy a pagar mi orden, aquí me va a mostrar todo lo que llevo, ¿verdad? Así que eh, toda la cantidad de producto que llevo, este, ustedes lo pueden mover así para ir viendo qué es lo que lleva, ¿verdad? Para estar segura. Entonces, eh, usted eh, se va hacia abajo a la página. Vamos a ver, permítanme un momento que se están cayendo muchos mensajes. Vamos a ver. Ok, vamos a volver aquí nuevamente para eh, mostrarlo, así que un momentito, perdón que se estaban metiendo otros mensajes, así que vamos a ver, entonces aquí hasta abajo van a encontrar la opción de si ustedes quieren con FedEx, seleccionan FedEx y aquí dice será enviado por FedEx, si ustedes quieren por UPS, le dan aquí UPS y ya les dejo aquí la opción de UPS. Entonces acá, aquí les dice, miren, eh, monto A son 620, que este es el producto comisionable del libro. Monto, eh, este el precio a pagar, son 310, es la mitad, 50%. Aquí dice, el subtotal son 376, ¿ok? Lo que se va a pagar. Pero si ustedes recuerdan, este, nosotros estamos eh, ganando 20 dólares por cada persona que se está inscribiendo. Y cuando hacen su pedido, eh, son 20 dólares que quedan a favor de uno en la cuenta. Así que vamos a hacerle clic aquí donde dice pagar. Y ustedes van a ver que eso, el inscribir personas, les sirve a ustedes para descuento en, lo, en, en el precio que van a pagar. Entonces acá el total que yo voy a pagar solamente son... 316 dólares en vez de 376 voy a pagar 316 porque aquí está 60 dólares eh, que es un saldo a favor por haber inscrito tres personas que se activaron así que esa es la manera en que ustedes van a ver reflejado lo que es su eh, el dinero que ganan cuando escriben una persona ok entonces eso es lo que vamos a hacer ahora para pagar ustedes van a llenar esta información el número de la tarjeta, la fecha de, de expiración, este, el, el código de seguridad, que son los tres números de la parte de atrás, y el nombre del dueño de la tarjeta, la dirección, el estado, el código postal y luego cuando ya está todo eh, lleno, les va a aparecer esto en azul, ustedes le van a dar clic y van a poder pagar. Así que eso es como van a hacer su primera orden utilizando eh, su, eh, su celular. Así que espero que esta información les haya servido y que ustedes vendan muchísimo y sobre todo ganen muchísimo.